Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy haremos el tutorial que tiene que ver con la creación del perfil profesional en Google Scholar Citations. Google Scholar Citations es una facilidad o una opción que genera el, el mail de Google y en el cual eh, permite a los investigadores mostrar cuál es su productividad académica y sus citas en, en sus respectivas publicaciones. Muchas de las revistas científicas exigen eh, que los autores reporten su perfil dentro de esta aplicación o esta facilidad que ofrece Google. Por eso es importante que eh, quienes deseen seguir este tipo de carrera científica lo tengan creado previamente antes de eh, someter sus artículos a publicación y también para asociarlo a su perfil profesional. ¿Cómo se hace? Pues básicamente se coloca dentro del buscador Google Scholar Citations y nos va a generar una serie de opciones. Como está ligado a Gmail, es importante que se inicie sesión al momento de eh, seleccionar la opción porque él va eh, a asociar el perfil que nosotros creemos a nuestro respectivo correo electrónico. Para ello, entonces iniciaremos sesión y luego avanzaremos hacia la creación del perfil. Luego de que tenemos iniciada la sesión, nos aparecerá la opción de entrar dentro del Google Scholar Citations. Como yo ya lo tengo creado, me lo abre automáticamente, pero para quien no lo tenga, vamos a hacer la, la, la demostración utilizando Google Scholar normal. Entonces, eh, una vez hemos creado, eh, iniciado sesión, nos aparece la opción de mi perfil. Entonces, en mi perfil, cuando se crea por primera vez, él pide validar algunos datos con respecto a nuestro correo electrónico y eh, la vinculación institucional. Entonces, se recomienda que se utilice un correo profesional que se esté consultando permanentemente, ya que eso facilita la validación por parte del de sistema. Eh, una vez se han diligenciado los datos personales, Google envía un mensaje de confirmación al correo que ustedes indicaron. Ustedes van a aceptar en las condiciones o confirmar que hicieron el registro y eso les va a crear un perfil en blanco. Ese perfil después ustedes lo pueden ir alimentando con una información adicional. Entonces, esta información adicional inicia con el nombre que ustedes registraron. Eh, debe ir su nombre completo como fue registrado en los procesos de, de citación. Debe ir su filiación institucional. Se recomienda, si es posible, utilizar el lenguaje inglés para la filiación y para la información que se registre personal, ya que esto facilita que sea consultado por personas de cualquier país. Lo mismo con el área de interés, el correo electrónico de verificación y eh, si ya han creado previamente una página donde esté consignada la, los productos de investigación que ustedes hayan generado o su perfil personal, como ResearchGate lo pueden asociar a este perfil. Es importante que dejen activo que el perfil sea público porque así aparecerán las búsquedas que realice cualquier persona. Aquí también tenemos la opción de modificar, ingresar una foto eh, ilustrativa o tomar una en el momento. Sugiero que se incluya una foto eh, en un ámbito profesional donde claramente nos puedan identificar. También aquí podemos editar agregando eh, áreas específicas de interés. Esto lo podemos hacer agregándolas directamente en las en las opciones de edición en esta, en esta opción y eso va a crear hipervínculos sobre cada una de ellas. ¿Cómo se agregan las publicaciones? Las publicaciones se agregan en esta opción de más donde tenemos la, la opción de agregar en bloque los artículos los podemos agregar manualmente o los podemos agregar uno en uno. Entonces, ¿cuándo utilizar la opción manualmente cuando son artículos difíciles de encontrar en la web? Sobre todo, pues, para personas que hayan empezado a publicar eh, en los inicios de la masificación de la de internet, entonces deben optar por esta opción. Eh, si sus artículos están todos publicados en digamos, portales fácilmente asequibles, pues pueden optar por esta opción. Es importante eh, ingresar por la configuración de actualizaciones para permitir que automáticamente se estén actualizando los artículos y realizar una depuración frecuente para evitar que se ingresen citas que no son de ustedes, sobre todo por homonimias. Aquí en la opción de añadir artículos, ustedes van a ver que Digamos, para él es muy importante la identificación del nombre, porque esto funciona con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, si ustedes ven, va a aparecer unas sugerencias de artículos que estén reportadas con ese nombre y eh, pues ambos deben estar eh, seleccionados. Entonces, supongamos que o, optamos por la citación que tiene más opciones ¿sí? y las vamos a, a integrar entonces lo importante de hacer esta integración es revisar después de que los ha hecho automáticamente que no existan ver, artículos repetidos con un, un, digamos el nombre en español y en inglés etcétera y que no existan trabajos que no sean propios de ustedes por ejemplo, este es de un autor que es homónimo conmigo pero que en, en, en el cual yo no he trabajado entonces yo lo debo borrar para no generar ruido en mis publicaciones y lo otro, debo verificar que efectivamente mis publicaciones eh, no estén duplicadas sí, por lo menos esta persona no tiene nada que ver conmigo entonces, y así sucesivamente vamos realizando este proceso para evitar, digamos, la sobreestimación de mi productividad académica. Una vez hemos depurado, hemos eliminado todos los, los componentes, Vamos a ir al panel derecho superior y aquí vamos a encontrar una serie de estadísticas sobre las citaciones. Estos valores de índice H, por ejemplo, el índice H hace referencia a eh, digamos, la, el, la media de citaciones que eh, tiene en los últimos, o sea, la, la media de citaciones que haya sido registrada desde 2015 que tengan eh, más de 5 citaciones y el índice I10 hace referencia a los que tienen más de 10 citaciones. Entonces, este índice H y el índice I10 puede ser solicitado por las revistas y ellos ha hacen la separación de en toda la carrera profesional o en los últimos 5 años. Entonces, estos valores de estadísticas de productividad pueden ser solicitados por las revistas donde ustedes sometan los artículos. También eh, tienen la opción de adicionar coautores. Por ejemplo, él genera una ventanita por acá cuando él detecta un nuevo trabajo donde hay nuevos coautores que también tienen sus perfiles creados acá. Entonces, él me hace sugerencias, me pregunta si son trabajos míos y, y si son coautores míos. Y en el caso de que lo no sean, pues yo los acepto. Y también yo puedo editar esa, esas listas de coautores para eh, adicionar o quitar personas de acuerdo a, eh, digamos, su participación en mis trabajos. Entonces, ¿la idea cuál es? Que en la medida en que no va enriqueciendo esta lista, pues también se van generando conexiones en este, en este sistema de, de información permitiendo que se asocien eh, contactos de cada una de esas personas e intereses de investigación a mi perfil. Entonces, digamos que esto me permite monitorear cómo va creciendo mi productividad académica en el tiempo y también me permite ver qué tanto han sido eh, citadas cada una de mis publicaciones. Por ejemplo, para esta publicación hay 37 citas y cuando le doy clic en esas 37 citas, me aparecen relacionados todos los trabajos en los cuales haya sido eh, citado el trabajo, el, el artículo, y pues con eso puedo analizar en qué contexto ha sido esa citación. Sobre todo esto puede ser importante para separar lo que son eh, autocitas, ¿sí? Y cuando aparezca este asterisco es porque hay dos versiones disponibles en la web del mismo trabajo, entonces yo lo que he hecho es combinarlas. Entonces, cuando, cuando yo las combino, va a quedar con este artículo, con este asterisco y eso permite, eh, digamos que, fusionar para no generar duplicaciones en cuanto a los trabajos y pues evitar que se inflen artificialmente las estadísticas o que aparezcan trabajos con muy pocas citaciones porque en realidad son duplicados de otros. ¿sí? Entonces, esto es lo que quieren decir estos asteriscos. Él normalmente ubica los trabajos en orden descendente a partir del más citado hacia el menos citado, pero entonces también pueden eh, cambiar esta configuración dándole clic en año para que aparezcan las cosas más recientes y se ubique de forma, eh, digamos, histórica o temporal, ¿sí? eh, Pero el default de él es por citaciones, ¿sí? Entonces, eh, digamos que estos son los aspectos más importantes, es relativamente sencillo de manejar, y también ustedes pueden utilizarlo para consultar el perfil, las publicaciones y las estadísticas de otros investigadores. Y cuando a ustedes les interesa estar pendiente de, esa, de ese autor, ustedes pueden darle la opción seguir y eso configura una alerta que permite que cada vez que esa persona publica algo nuevo, ustedes reciban una notificación a su correo electrónico. Bueno, entonces estas son las facilidades que ofrece Google Académico, espero que haya sido de su interés, nos vemos en la próxima.